Bien. Hola bien, Colito, bien. buen día ¿Todo bien? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien, bien bueno, ¿Estamos Bueno, preparados para la laguna? Estamos preparados, sí Sí, estamos preparados Una linda jornada va a ser hoy parece Porque el sol va a estar lindo y un viento como para que se pesque bien Mucha gente que viene Sí, sí, ya entraron unos 10, 12 autos Y ahora estamos esperando una excursión de Tandil Ah, bueno, bien Los chicos de la escuelita de pesca Son 70, más o menos entre el padre y, y chico Bueno, la laguna se ve hermosa Hermosa eh, Ayer se pescó muy bien de costa Así que bueno, esperemos que hoy también sea igual que ayer por lo menos. Buen día Ruso, ¿cómo estamos? Buen día ¿Cómo Califa vamos, bien? bien, ahí vamos, Laguna Nueva para mí vinimos a los manantiales de Serenelli que está el Colorado Bugni también acá Sí, está de guía acá embarcado Exacto aquel lado. Este, y bueno, ya estamos haciendo los primeros lances acá está lleno de gente por su... este, ya vemos que hay gente que está pescando y bueno, vamos a probar acá Bueno, dale Trajimos todo un poco. Sí, trajimos. Eh, bueno, como siempre, la, estas son plateadas de ayer que me vendió Luis Rodríguez y están excelentes. Y acá nos dio hoy para hoy. Les vamos a mostrar acá. Mirá. Ay, no la abro después la abrimos. Mira, Terrible medida. Tremendo. Tremendo. Algunos dientuditos vivos. Y bueno, trajimos dientudo amarillo y algo de ancho. De ancho. Espectacular. Que ¿Eh? así que bueno, vamos a hacer probar. Pesca de costa Pesca de costa, estamos en el sector de unas plantitas con un molino seco, con un tanque eh, que le dicen el monte de, los, de las cotorras. Bien, bueno vamos a probar. Ya está Julio también, hola Julio. Hola cariño. ¿cómo va? <risa> bueno Russo, acá yo voy a encarar la pesca de fondo, una caña patriarrot con dos anzuelos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 muy bien. Y en todo y este como es, y plateadita. Bueno, te voy a poner un cortito elevador acá para, para probar, esta la tiro adentro. Eh, también tenemos caña más chica para, para buscar un poco más cerca. Así como ver esto de probar y ver lo que se nota acá, la laguna que está muy rebalsada y hay mucho barro. Así que complicado, oh. urgente traer bota de goma. Eh. Por lo menos en esta parte. ¿eh? Este. Después más allá estaba linda la, la costa, está linda, está limpita más allá. Pero bueno, vinimos acá porque nos dijo el, el encargado que la pesca está acá. Ayer pescaron muy bien acá, antes de ayer. En esta zona, que la pesca está en esta zona acá. Pero sí, si no traes botas de goma no pesca porque tener que llegar hasta la parte de una claro, la laguna que es. En este sector, pero después hay lugares bueno sí, como para sí, tirar con sí, mojasines sí, también. El lado del frente allá es todo. Del otro lado del frente.. Que, eh, allá todo limpito, pero no, no sé si hay tanta pesca Como este lado. Bueno, bueno, vamos a ver si hay bueno. pesca que este lado Bueno amigos, nos cambiamos de lugar acá, nos vinimos para, voy a chicar acá, ahí estoy. Nos vinimos más para la zona de, un poquito de este lado que había un poco menos barro. No sé por qué tanto barro ahí donde estábamos, es como que las vacas hicieron un pisadero bárbaro y estábamos complicados. No, acá estamos cerquita a la orilla, tapiola acá. Recién tiramos las cañas, llevamos dos o tres pescados. Vine charlando con chicos, ahí de Juárez, todos van pescando, ¿eh? de a poquito van todos pescando. Bueno, vamos a ver, tiramos dos cañas cada uno, vamos a esperar el pez de rey grande. Eh, Sacó uno bueno Julio, otro un poco más chico yo, y después han salido tres, cuatro pescados más, más chicos. Pero bueno, lo importante acá es buscar el pescado grande para que ustedes, sabemos que en las lagunas chicos siempre hay. Es tratar de mostrar que hay pescado grande, eso es lo que nuestro programa, por lo menos nos dedicamos así. Así que encarnamos con mucha platea grande, y, y anzuelo grande. Les voy a mostrar las plateadas que estamos encarnando. Bueno, mira que anzuelo estoy usando. Este es, este es un Mustang tipo El, 515, el número debe ser un número número dos. Un número uno, sí, un número, un número, un número dos. Porque acá tenemos el problema que estamos pleno invierno y el pejerrey está este, muy alentargado, con la boca muy dura, come muy suave. Pero para esquivar el pejerrey chico hay que poner plateada grande, en este tamaño. Esta es una, una plateada mediana, pero hay más grande. Si te muestro... Mira, Mirá qué hermosa plateada. Qué hermosa plateada. Entonces, lo importante es que, que el, para esquivar al chico, encarnar bien grande. Este le hacemos una sola pasada. Bien por la pancita de la, panchita, de la cola, yo, yo encarno. así, después cada uno tiene sí, la presento bien y que quede bien con la muerte afuera. El pejerrey siempre ataca la cabeza, principalmente. sí yo encarno, así ahí lo presenté. Quedo con la, con la muerte afuera. Esto para tirar de fondo, ¿eh? porque ustedes dirán eh, yo encarno del lomito, así más Pero eso es para pescar de flote embarcado. Acá se pesca de costa, es así. Hay que tirar un tiro de 80. Todas las lagunas de la zona esta tienen una orilla baja. Cerquita, a 30 metros, no hay nada. En la zona de la provincia de Ortega, ¿sí? después capaz que va a la laguna, usted que tiene 3 metros y no más la orilla, es otra cosa. Esta laguna hay que meter tiro adentro. Tenemos que ganar tiro y bueno. 70, 80 metros si quiere pescar. Si no conforme se con pejerrey chiquito, que están en la orilla. A flote de costa, muy complicado, por lo menos en esta zona, y más ahora con la seca que tiene la laguna. Entonces, ponemos una, una plateada así, le dejamos la muerte afuera, viene la muerte afuera, le pegamos una atadita acá contra el nylon con el hilo para que no se desprenda, pum, lo más posible adentro con plomada arriba de 100 gramos y esperar que pique un pejerrey bueno. Ahora después les voy a mostrar una línea también. ¿Qué pasó Julio? Me olvidé, de la, eh, los cambiamos de lugar, me olvidé de la caña, la estar ¿viste? De la sí. una. Sí. Y había un chico. De 20 Juárez. Ahí está. ¿El nombre es? De Juárez, cómo lo los así. Juan Pablo, mira, ¿y caminó hasta acá y te la trajo? Me hizo como 600, 700 metros chico, muy buena persona y me trajo la calle. <risa> Agradecido por vida. Muy bien, muy bien, muy bien. Hay que ser así, ¿no? Vamos con una foto con los dos ahí. Sí, eh. claro.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 Estamos tirando con caña contundente para ganar tiro, para poder mejorar el tamaño, ¿no es cierto? Sí. Pero afuera, eh, recién ac acabo de sacar triplete de chiquitos. Claro. Muchísimo pescado, muchísimo pescado. Pero nada grande, pero grande. Exacto.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 Seguimos full calafate con los pejerreyes. ¿eh? pescado está saliendo, bola. Es hermoso, eh. Qué pescado. Decime si esto no es lo mejor que podemos hacer. Yo creo que sí. Era? de la pesca es lindo pescar pero lo mejor es esto. Y acá sí, hoy sí lo hizo Omar, hizo una parrillada espectacular. Muy bien. El tipo sabe, la verdad que sabe, sabe pescar y sabe hacer parrilla sí, Qué buen pescado estamos sacando. Muy buen pescado sacaste, Omar. Sí, muy salió hermoso, bueno. salió. Y el ruso también, ¿eh? Sí. Yo sí. soy medio colero, pero bueno, ya se va a ser A la tarde va a ser tuyo. Sí, la tarde va a ser el mío. Bueno, ¿de quién comemos hoy? De Kike Godoy, muy buena carne. ¿Qué tenemos? ¿Chinchulines? Tenemos chinchulines y falda faldita. faldita a la parrilla a la parrilla 10 puntos Bueno, un vinito también sí una mitamora lo trajimos ah. <risa> no pero quiero que me muestres para sí y acá lo que estamos mostrando esto es de el ruso Uselik. Uselik. qué tenés? Es, tenemos chorizo de jabalí oh. 10 puntos y no sé si no me quedo corto y morrones en aceite que es una cosa de loco qué almuerzo vamos a tener nada la verdad espectacular <risa> bueno y como decía Julio la estamos pasando bárbaro de esto se trata la pesca perfecto, Pescar pesquen, disfruten de unos buenos pejerrey, pero disfruten la vida disfruten un buen almuerzo con amigos parrilladita si pueden aunque sé que está cara pero por eso le agradecemos mucho a Kike Godoy que nos da siempre la Como nosotros tratamos de disfrutar un buen vinito espectacular, mira que paisaje lagunas, los manantiales, hoy salí un pescado tremendo de este lámpago. Si todavía falta la tarde, ahora se conculpa no sé por qué. Pero vamos a seguir diciendo. disponer un buen asado pero mira que el rey se llega saliendo terrible, terrible Mirá, espectacular tanito gordo impecable buena plateada José Rodríguez planteada bien grande bien presentada en el anzuelo es lo que va eh vamos a almorzar bueno amigos hasta ahí llevamos un ratito de pesca la verdad arrancamos bárbaro Varias personas que ya van a pescar de costa, en el cual había 6, 7 camionetas. Del otro lado había una excursión de la parte de, de Tandil, que vinieron con chicos también a pescar. Bueno, y nosotros buscando el pejerrey grande. Dos opciones hasta acá. Mucha cantidad de pejerrey de la laguna, ustedes saben, con pejerreyes grandes, medianos y chicos. La opción es cómo pescar los más grandes o cómo querer pescar este, de alguna manera... Como a uno nos gusta, como a algunos nos divierte. Esta es la. la...